Vista de la Noche llega a ustedes gracias al auspicio de... Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL. Decide hacerlo. Decide ser más. Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Consorcio Ingenio S.A., comprometidos siempre en mantener la limpieza e higiene urbana. Contamos con toda la logística y personal necesario para garantizar el servicio de recolección. Respete los horarios establecidos y saque su basura a tiempo. Consorcio Ingenio S.A., presente en Quevedo, Mocache y La Maná. Somos generadores de fuentes de empleo. Obtén tu licencia Tipo C en tan solo seis meses. Matricúlate ya. En el Sindicato de Choferes Profesionales de Quevedo. Con la licencia Tipo C podrás manejar taxis convencionales, ejecutivos, camionetas livianas o mixtas. Vehículos de transporte pesado, vehículos de transporte de pasajeros de no más de 25 asientos y vehículos comprendidos en el tipo B. Matricúlate ya. Contáctanos al 0986-392680. Contamos con el sistema de estudio con plataforma virtual autorizada por la AN. Y horas prácticas presenciales con protocolos de bioseguridad. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 horas y de 14 horas hasta las 21 horas 30. Obtén tu licencia tipo C en tan solo seis meses. Matricúlate ya. ya. Ramón Antonio Reyes, Secretario General. Fernando Vera Zambrano, Secretario de Finanzas. Haciendo entonces este preámbulo y conociendo de parte del fundador de ODR en Latinoamérica eh, por menores de lo que ha sido el tema de la mediación se viene para un nuevo proceso verdad el curso de formación de mediadores online que está organizando Naulacorp junta conjuntamente con ODR Ecuador y el aval académico de la universidad laica Eloy el Alfaro de Manaví en la facultad de derecho <risa> Bien, un gusto saludarles a nuestros seguidores de nuestra plataforma digital al día y aldia.com.es. Como siempre, estamos para darles a conocer temas de actualidad en esta jornada de diálogo correspondiente a este eh, domingo, 18 días ya del mes del año 2021, y hoy estamos con un importante y destacado invitado él Se Conecta desde Quito, capital de la República, él es el director de mediación y arbitraje, básicamente de la Universidad eh, de San Francisco de Quito, con quien vamos a abordar pormenores de la importancia de la mediación por medios telemáticos y por ende los beneficios en tiempos de estado de excepción focalizados. Bienvenido, mi estimado, un gusto saludarle. Es un gusto poder eh, conversar con usted este tema importante como es la mediación y el arbitraje en estos tiempos de medios telemáticos en la actualidad. Muchas gracias, Tania. Es un gusto estar con usted. Agradezco su gentil invitación y más todavía para hablar de temas de tanta importancia como la mediación y el arbitraje, mecanismos que hoy ayudan a resolver los conflictos de mejor manera. Y por aquello, mi estimado, cuéntenos para iniciar este diálogo, la importancia en primera instancia, que tiene consigo que ver el tema de la mediación y el, y el arbitraje en la actualidad? ¿Por qué es necesario optar por este tipo de, de, de trabajo, de, de, de tema en la actualidad? Muchas gracias. Su pregunta es muy importante. Hoy, hoy y desde siempre las personas enfrentamos conflictos y el tema es cómo lo resolvemos. Existen mecanismos para resolverlos. Uno es el juicio, otro es la violencia, otro es no hacer nada. Y también hay mecanismos que son más creativos, donde las personas tienen proactividad, son los protagonistas, no terceros, no son los jueces. Y Estas personas, cuando intervienen en su propio problema, apoyados por un tercero llamado mediador, resuelven un conflicto. Esto es muy interesante. Eh, la mediación es un procedimiento de diálogo en el cual una tercera persona que sabe llegar a las personas que tienen conflictos les pregunta, les facilita el diálogo, les hace que se entiendan, que se comprendan, que se escuchen así no estén de acuerdo y que luego puedan construir un acuerdo. El arbitraje, en cambio, por su lado, es un juicio privado. Las partes escogen a árbitros de su confianza. O jueces de su confianza. Los árbitros son jueces privados. El arbitraje es un juicio que está regulado por el, eh, la ley de arbitraje y mediación que en el Ecuador existe desde 1997. No obstante, tanto el arbitraje como la mediación existen en la práctica del Ecuador y del mundo desde hace muchos años. Mucho antes que 1997. Y ahora, ¿quiénes pueden acceder a este importante beneficio? Sabemos que ustedes a través de ODR Ecuador están eh, formando constantemente a mediadores. ¿Quiénes son eh, aquellos llamados a poder cumplir con esta actividad? Bueno, eh, hay muchísimos centros de mediación y arbitraje que pueden prestar los servicios de formación a mediadores. Esto está dentro de la ley de arbitraje y mediación y la... Lo necesario para ello es básicamente que eh, se pueda contar con el aval de una universidad, como es el caso de ODR, y hay muchos centros de mediación a nivel nacional que prestan sus servicios de formación. En el caso de ODR, lo hace con la Universidad Laica. Son cursos de 80, de 100 horas, con los cuales se logra básicamente tener, ¿no es cierto?, podríamos decir, una... Um, una formación clara con la cual los mediadores pueden prestar sus servicios. esta es una formación más que clara, sólida, tiene entre 80 y 100 horas y se les enseña a redactar actas, a manejar emociones, a trabajar con las personas que están obcecadas, que están emocionalmente, podríamos decir, alteradas, etc. Es muy interesante porque en lugar de ir con un abogado y exigir que se aplique la ley, aquí en la mediación lo que buscamos es que las personas se escuchen traten de entenderse, traten de comprender el problema y de allí construir un acuerdo. Y por aquello, cuéntenos en cuanto al tiempo, la inmediatez que tiene eh, este tema de la mediación y el arbitraje en la actualidad para poder resolver, resolver cualquier tipo de conflictos. ¿Cuánto demora eh, que una persona, un usuario pueda obtener una solución? Como le había dicho, son dos, dos eh, mecanismos distintos. La mediación es un mecanismo basado en el diálogo donde las partes son protagonistas, dependiendo de la complejidad de un problema. En mi experiencia he tenido casos que pueden durar dos horas o pueden durar dos semanas. Ya esté manejado casos que duran un par de meses, inclusive bordeando y llegando a un año. Repito, dependiendo de la complejidad del conflicto. En el caso del arbitraje, hay tiempos que la ley determina y además tipos de arbitraje. Pero, el arbitraje normalmente, desde que eh, se da la audiencia de sustanciación, cuando las partes han nombrado ya a los árbitros, porque son las partes las que nombran a los árbitros, existen 150 días para que el tribunal arbitral emita una sentencia que se llama laudo arbitral. En el arbitraje hay un tribunal que pueden ser tres o un único árbitro. En el arbitraje decide una persona, no hay el acuerdo. En la mediación hay un acuerdo. Y entonces son métodos que realmente tienen tres características. Uno, el protagonismo de las partes. Dos, la rapidez. Y tres, ahorro también económico, porque no cuestan tanto como se podría pensar. Uh -huh por aquello, eh, cuéntenos, hoy por hoy, eh, como mencionamos, el tema de la formación es permanente y por ende el interés de la población en ser parte de esta actividad importante y por ende también rentable, se podría mencionar. 120 horas académicas va a comprender ese nuevo proceso de mediación. Cuéntenos un poquito de esta formación de cybermediadores. Bueno, hoy eh, el mundo exige otras actitudes y otras aptitudes, y una de las aptitudes es trabajar con, los, con el mundo telemático, con los mecanismos telemáticos, con el sistema telemático, electrónico, y con todos sus problemas. Mire usted que tuvimos un problema hace un rato, pero lo que toca es adaptarse y resolver cualquier lío, cualquier problema y resolverlo. Yo quisiera decirle acá que en la experiencia que nosotros hemos tenido He tenido casos con gente que está en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Perú, en Argentina, en cualquier lugar. Y hemos logrado resolverlo en un tiempo muy corto. Temas de familia, temas de inquilinato, temas internacionales, temas laborales. Ha sido muy interesante. Es decir, la idea es que las personas que quieran ser mediadores puedan tener destrezas para entender los problemas que enfrentan a las personas, y luego ayudarles a que resuelvan. Yo le diré que a veces pueden haber muchas personas que se formen, pero la experiencia es lo que irá haciendo a un buen mediador. Sí, la formación es importante, pero el tiempo y la experiencia es lo que catalogan a un mediador luego, que le hacen con mucha más fuerza llamarlo como tal. Sin embargo, el que se forma como mediador también puede ser un buen director de centro, puede ser un promotor, Pueden haber otras funciones, puede ser un buen profesor, otras funciones que, se, que van relacionadas con el desarrollo del mundo de la mediación. En el caso usted, de, de la formación es distinta. Ahora, ¿usted estaría en este nuevo proceso, mi estimado? Cuéntenos, eh, sabemos que usted es uno de los importantes y destacados también en lo que tiene que ver con la mediación y arbitraje, y como nos ha mencionado, ha contribuido en un sinnúmero de procesos de formación. Esta ocasión será una oportunidad más para aportar con sus conocimientos. Siempre es una oportunidad para el capacitador eh, trabajar con diferentes alumnos, de, sobre todo de todo el país. Eh, esto es, siempre es bueno porque uno aprende mucho el contacto con personas de, todos los, de todo el país, de todas las provincias, a uno le hace más grande, aprende más. Entonces, yo creo que sí, eh, normalmente eh, siempre estoy con una, dos charlas o cuatro o cinco horas de capacitación para eh, los mediadores, siempre. Y como le digo, eh, depende de ciertos temas, a veces trabajo, sobre todo los pormenores de la mediación telemática, eh, que es lo que hoy me, me gusta mucho, en la práctica lo hago, y en algunos casos también explico las relaciones entre la mediación y el arbitraje y sus diferencias, porque si bien son primas de hermanos, tienen diferencias. Vamos a hacer un breve paréntesis. Mi estimado, desde ya le agradecemos por estar junto a nosotros en diálogo con el PHD Jaime Veintimilla, director de mediación y arbitraje en este importante tiempo de medios. ...plemáticos también, conocer de este tema es muy destacado. Vamos a hacer un breve paréntesis y en breve regresamos con nuestro invitado. Muchas gracias. Haciendo entonces este preámbulo y conociendo de parte del fundador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 Hemos retomado entonces el contacto con nuestro invitado, desde ya agradeciéndoles a cada uno de nuestros seguidores que están conectados con nosotros en esta jornada. Ahora, algo importante también es ese nexo que se da con ODR Ecuador y a través también del grupo Naula Corp. Sabemos que ellos eh, han tenido este proceso de formación de mediadores de manera destacada en el transcurso de los años. Así que cuéntenos ese valioso contacto que también y aporte que usted está desarrollando con este grupo destacado. A, a nivel regional, eh, pues hay capítulos en Argentina, hay capítulos en Ecuador. Y claro, eso es muy importante ver eh, que hoy ya no se habla solamente de los ADRs. Esto es importante. ADR significa Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. Hoy se habla de ODR y es importante que la gente entienda. ODR viene de eh, siglas, de palabras en inglés que significa Online Dispute Resolution. O sea, las resoluciones telemáticas de los conflictos, las resoluciones en línea. Y eso es muy interesante. En ese sentido, creo que eh, los cursos de mediación de ODR eh, marcan esa pauta en el sentido de que hoy el manejo de conflictos requiere al menos tres realidades. Una, la realidad telemática completa. Dos, la realidad presencial que yo cada vez pienso que está o será superada. Y tres, una realidad que alguien puede estar presencial y otro puede estar en el mundo virtual. Yo creo que el reto ahora es el acceso a internet así como el acceso a justicia debe ser un derecho humano y los gobiernos deberán mejorar en los yo diría en los niveles de la conectividad. Creo que por ahí tendremos que ir. Ese es el camino definitivamente y eso es lo que se pretende buscar en los ODRs. definitivamente en mediación y en arbitraje uno puede ahorrar muchísimos recursos, puede ganar mucho, definitivamente. Uh -huh. Y por aquello, eh, cuéntenos, básicamente, se viene un nuevo proceso y este estaría programándose ya para cuando, mi estimado. Sabemos que es en, de manera telemática y aún más eh, basándonos eh, o el, enfocándonos en el tema que nos concierne para hoy, el tema de la mediación y arbitraje en medios telemáticos en estos estados de excepción focalizados, ¿cuán importante ha sido este aporte? Mire, el curso es enteramente en línea, y yo creo que eso es fundamental. A mí me parece que el mundo va a cambiar, si no cambió ya, espero que nos demos cuenta de eso. La educación, yo, y este es mi criterio personal, va al mundo en línea. O sea, hoy lo presencial, probablemente, yo he tenido... Le diré charlas con gente en Singapur, con gente en Inglaterra con gente de todo el mundo y sin tener que viajar. Igual me ha ocurrido con los cursos, gente de Chunchi, gente de Alausí, gente de Azogues, gente de Cuenca, gente de Biblián, gente de Guayaquil, de Quito, de todos lados conectados. Y eso es muy interesante. Entonces yo diría que eh, hoy en día esta, esta formación nos va a mostrar... Eh, la nueva realidad, la nueva realidad que es por qué tener que eh, seguir con el tráfico, por qué tener que agotar tiempo. Entonces, eso es muy importante eh, tenerlo claro. Uh -huh. o sea, aunque... Cuando me refiero a agotar tiempo, quiero decir perder tiempo, perder tiempo en procesos largos, perder tiempo en el tráfico. Eh, o sea, hay, hay una cantidad de aspectos que yo creo que si miramos hacia el futuro, al futuro, podemos tener una nueva forma de vivir, de mirar, de resolver los conflictos y de, de entender los conflictos. Ajá, y yo consideraría que incluso eh, se puede contar incluso hasta con mucho más, eh, mucho más interesados en estos procesos, puesto que, como usted lo menciona, se acorta el tema del viaje, el tema de costos, a veces el de dejar de hacer una cosa por atender otra. Entonces, este tema de la comunicación telemática, sin duda alguna, eh, se ha convertido en un importante eh, aporte para la comunidad o la sociedad en estos momentos que requiere de procesos ágiles y precisos. Por aquello, eh, mi estimado, cuéntenos, eh, habíamos mencionado eh, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, unidos en este nuevo proceso, que no es la primera vez, como usted nos menciona también, eh, esta experiencia, su invitación para quienes nos observan en este momento, para que sean parte y se interesen de este proceso de mediación, a veces no es suficiente con ser profesional en el derecho, y cabe resaltar que todos podemos ser mediadores en la actualidad. Mire, yo creo que la mediación es una actitud. Eh, ser mediador eh, ayuda mucho a que las personas resuelvan de la manera más creativa los conflictos. Luego, ¿por qué tomar un curso eh, ODR? Me parece interesante porque, eh, como le había dicho antes, no solo se van a mediadores, van a adquirir nuevas habilidades como abogados, van a entender cómo se debe manejar un conflicto, van a ver las diferentes aristas de lo que son los elementos de un conflicto, van a convertirse en personas propositivas y van a ser personas útiles. Yo creo que eh, la mediación es una profesión y en general los métodos alternativos, el arbitraje, la negociación, la mediación. Yo creo que vamos hacia el camino de tener, En algún autor español hablaba de conflictología, Vamos al camino hacia la especialidad de, de, de conflictólogos, personas que sepan entender los conflictos y que ayuden a las sociedades, a las personas, a entenderlo y a resolver. Perdón que diga siempre entender un conflicto, pero el, la, la diferencia de la mediación con un juicio es que el mediador ayuda a que las personas comprendan por qué están metidos en el lío y les ayuda a reflexionar de cuán importante es resolver el conflicto. No estamos como en el proceso donde el abogado dice, pero pues yo soy abogado también. La ley dice esto y hay que hacer lo que diga la ley y el juez tiene que decir lo que dice la ley y tiene que hacer. No digo que en la mediación nos vayamos en contra de la ley. Lo que estoy tratando de decir es que las partes son protagonistas, no son terceros. Y los abogados tienen también otras formas de ejercer su profesión, que no sea solamente peleando, que no sea solamente litigando, que está bien. A veces hay que pelear por los derechos y hay casos en los cuales la mediación tiene sus límites. Tampoco la mediación es la panacea, pero sí el ejercicio profesional debe ser un complemento entre el diálogo y el litigio. No se puede litigar por todo. Es como en la medicina, no se puede operar por todo. ¿sí? Hay otros tipos de mecanismos, otros, otras medicinas alternativas, otras salidas de la buena alimentación, etcétera. Igual acá. Los conflictos pueden ser una caja de Pandora que nos pueda llevar a una vida sin vida o pueden ser una oportunidad que nos permita desarrollarnos mejor. Y conocemos que usted es director, ¿verdad? Director, de la, director del Centro de Mediación y Arbitraje de la Universidad San Francisco de Quito. ¿Cómo se da ese acercamiento también eh, de parte de esta prestigiosa entidad eh, de nivel superior para este tema de aporte con la mediación y arbitraje? Bueno, en el caso de la universidad, la idea fue dar un servicio al Ecuador y dar un servicio a, sobre todo a la zona de Tumbaco, Cumbayá, eh, Pifo y todas las zonas que van hacia el aeropuerto, eh, que tengan el acceso a, centros de, a un centro de mediación que trabaja con la clínica jurídica de la universidad y además que puedan tener también servicio de arbitraje. Le quisiera decir que el centro de mediación ha crecido muchísimo y está manejando muchos temas, sobre todo laborales, comerciales y familiares. Muchísimo. Y en el caso de arbitraje, sobre todo temas civiles y comerciales. Es lo que se está manejando en el centro. Luego, una de las políticas del centro ha sido tener alianzas estratégicas con otros centros, con otras entidades, de tal manera que, aparte de trabajar en conjunto, podamos tener una suerte de eh, eh, filosofía de trabajo, y que podamos compartirla con otros mediadores, con otros centros. Eso es lo que nos impulsa a eh, estar en contacto con diferentes centros del país. Y eso es importante. Acá en el Ecuador, ¿cuántos son estos centros que están eh, ya haciendo presencia con este trabajo destacado de mediación y arbitraje? Eh, al momento hay eh, más o menos 116 centros de mediación, y eh, más o menos 16 centros de arbitraje. Hay algunos centros que son arbitraje y mediación y hay otros que solo son centros de mediación. Porque claro, la mediación tiene, como le había dicho, unas características y el arbitraje tiene otros. ¿sí? Hay, además, cada centro tiene un reglamento interno donde se regula quién es el director o la directora del centro, ¿Quiénes son los mediadores? ¿Quiénes son los árbitros? ¿Los secretarios arbitrales? ¿Cuál es el costo de la mediación? ¿Cuál es el costo del, del proceso arbitral? ¿Qué elementos éticos deben respetarse? Etcétera, etcétera. Los procedimientos, los tipos de arbitraje, etcétera, etcétera. Uh -huh. Esto lo hemos destacado a lo largo de este diálogo y por ende pues que venga de profesionales como nuestro invitado, como es el PHD Jaime Veintimilla, director de mediación y arbitraje. Uno de los puntos destacados de esta actividad eh, viene bien destacarlo. Eh, gracias mi estimado por ese aporte. Cuéntenos o realice esa invitación una vez más a todos los interesados en este proceso importante y oportuno para la resolución de conflictos, para que se formen y se capaciten cada vez que hayan estos procesos como el que se viene ya en los próximos días. Muchas gracias, Tania. Yo creo que formarse en mediación y más en habilidades telemáticas es una necesidad. ¿Por qué? Porque creo que no solo en el sector privado hay que trabajarlo, sino que también en el sector público. Si después de la pandemia no tenemos cambios en el servicio público, no tenemos cambio en la administración de justicia, no vamos a cambiar nunca. Creo que la herramienta telemática es una herramienta que está subutilizada, que no está bien entendida. Mire, hoy nosotros podríamos firmar un acta de mediación de alimentos. Internacionales. El padre está en España, la madre en Ecuador y el hijo en Ecuador. Y podríamos suscribir el acta firmando de manera telemática. Firma electrónica de las partes, firma el mediador y tiene. Entonces, no necesita viajar, no necesita mandar un poder. Es realmente muy importante tener estos, estos aspectos. Entonces, yo invitaría no solo a abogados o a profesionales varios, sino inclusive a servidores públicos. Para que puedan entender el cambio que queremos, un cambio en la eficacia, en la eficiencia, en la rapidez del manejo de conflictos, puede ser el uso de lo telemático, de lo electrónico en el manejo de los conflictos. No necesitamos colas, no necesitamos tener papeles a montones, no, no creo que en esto debemos empezar a trabajar. Y eh, por eso me parece a mí que esta es una gran oportunidad, es decir, ¿para qué viajar a Guayaquil? Cuando puedo hacerlo de esta forma? ¿Sí? Estamos conversando. ¿Para qué irme a Galápagos si podemos hacerlo de esta manera? Claro que habrá situaciones que sean irreversibles, donde, que sean ineludibles, donde yo no pueda hacer absolutamente nada y deba trasladarme, pero creo que uno puede poner en la balanza y tener la objetividad, la madurez suficiente para poder tomar una decisión. Imagínense lo que es trasladarse en carro seis siete ocho horas, el gasto de dinero, etcétera Entonces, yo creo que las personas que toman este curso van a poder tener la posibilidad de cambiar su forma de pensar acerca del conflicto, acerca de la justicia, acerca de la forma de entender el problema, de la forma de manejarlo, de la forma de resolverlo, y esto es muy importante. Y como lo mencionábamos, hay temas destacados como teoría del, del conflicto, evolución y estructura jurídica, el rol del cybermediador, perfil, características, técnicas de negociación y mediación, el uso de plataformas, el acta de mediación, uso de salas de mediación, el tema va a ser teórico y práctico y por ende es una oportunidad que ustedes no pueden desaprovechar. Gracias mi estimado por estar junto a nosotros y darnos a conocer esta importancia que trae consigo ser un mediador, ser eh, parte también del tema de arbitraje y poder aportar en la resolución de conflictos aún más en estos tiempos telemáticos, tiempos de pandemia. Gracias por su aporte. Muchas gracias, Tania, por su deferencia en invitarme. Y luego lo que le quisiera decir es, la mediación y el arbitraje no es solo para tiempos de pandemia. Ha mostrado recién ahora la fortaleza que tiene. La mediación y el arbitraje son para cualquier tiempo y es para el tiempo donde la gente quiere resolver los conflictos en una forma rápida, en una forma eficiente, efectiva, manteniendo relaciones, apoyando la inversión, eh, mirando el trabajo. Creo que es una herramienta en la cual se entiende al otro y no se, lo, no se buscan culpas, se buscan soluciones. Eso es lo, lo, lo importante. Yo diría para terminar, la mediación es la opción del diálogo, el arbitraje es la opción de un litigio maduro, objetivo y especializado. Eso nos va a ayudar mucho, que sumado a los medios telemáticos, a una resolución proactiva, creativa de conflictos. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted mi estimado gracias una vez más a cada uno de nuestros seguidores y resaltamos en este proceso de formación, en este nuevo curso estarán eh, exponentes de Argentina de Ecuador, de Estados Unidos así que ustedes podrán ser parte de este importante y maravilloso conocimiento, estarán los docentes formadores también Cristian Moranaula Javier Rafael Ventimilla con quien acabamos de dialogar, Violeta eh, Violeta estará Erika Palma también, entre otros eh, formadores en este proceso importante gracias por soporte y gracias a nuestros seguidores por estar junto a nosotros en este diálogo somos al día la noticia a un solo clic buenas noches con todos La entre la noche llegó a ustedes gracias al auspicio de